Por, por nosotros y, y bueno y un centro comercial que, que se ha remodelado esperaba la presencia de este tipo de herramientas que son más que importantes para, para las vecinas y para los vecinos ¿no? nosotros con, con Juliana de Tulio que es directora de la, del Banco de la Provincia de Buenos Aires que, que es una compañera que está muy cerca de los intendentes muy cerca nuestro también eh, comenzamos a gestionar este, este cajero automático ¿no? que, que pueda brindar ni más ni menos que, bueno, que la posibilidad de que la gente pueda hacer trámites bancarios, ¿no? Nos propusimos también con, con Juliana, a partir del año que viene, trabajar para que Morris tenga un banco. O sea, William Morris tiene que tener un banco, hay muchas jubiladas y jubilados de, de William Morris, que son alrededor de 15.000 que tienen que ir a cobrar su, su jubilación a, a Villa T6. así que ya estamos con el proyecto de, de trabajar para que haya un banco en William Acá bueno, arrancamos con el cajero, estamos muy contentos porque, porque en definitiva, es Estamos siempre, siempre, siempre al lado de nuestra gente. Y, y bueno, que en un momento tan difícil como, como vivió la Argentina ¿no? estos cuatro años, ¿no? bueno lo que se viene es, lo que se viene es, mucho, es mucho mejor. ¿no? Lo que se viene es este tipo de políticas que incluyan, que tienen derechos y que les dé la posibilidad a las vecinas y a los vecinos que puedan venir y, y hacer sus trámites bancarios en este, en este cajerito. Julio, eh, Banco Provincia es el rol que tiene que tener, estar donde por ahí otros bancos, la banca privada no, no, no, no quieren ir porque no es rentable. A ver, el Banco de la Provincia de Buenos Aires es un banco de fomento para todo tipo de actividad productiva, comercial, pero además para mejorarle la vida cotidiana a todos los bonaerenses. A la bonaerense. Esto que, que decía Juan, el intendente, de que Morris tenga su propia sucursal, no solamente porque la atención de jubilados, jubiladas, pensionados, pensionados, eh, tener un lugar más accesible, más cerca, no viajar en colectivo, no caminar hasta la sucursal eh, del centro eh, sino que lo puedan tener acá. Además, porque eh, la actividad comercial de Morris, la actividad industrial del distrito, necesita más banca pública. La banca pública es la banca que lo que, lo que tiene que estar es cerca de la actividad comercial, productiva, la mejor calidad de vida de los vecinos y vecinas y la verdad es que tiene una alianza indestructible con los intendentes. El intendente de Burlingame es quien mejor sabe junto con el conjunto productivo, digamos, y, y de la vida social, política y cultural del distrito, es quien sabe mejor cómo generar esa sinergia, esa, esa alianza entre el banco el público de la provincia de Buenos Aires, y de todos los bonaerenses, de todas las bonaerenses, cómo puede estar al servicio de la mejor calidad de vida de los vecinos y además para que crezca morris para que crezca hubinam tiene que volver a tener actividad productiva tiene que volver a tener eh, actividad industrial fuerte y los vecinos y vecinas tienen que tener cada vez más trabajo en su lugar en el lugar donde viven en el lugar donde van a la escuela en el lugar donde van a club eh, y además eh, poder tener también el municipio una herramienta central provincia al servicio de los vecinos. De vecina, ¿no? Entonces el diálogo es constante, no solo porque somos compañeros y estamos en el mismo espacio político, sino porque además yo soy vecina, eh, he vivido toda mi vida acá, muy cerquita, de Morón, digamos, cuando era esto también era parte del viejo Morón, eh, y además eh, porque, porque vale la pena hacer cosas que generen a la gente una mejor calidad de vida. ¿no? ¿Cuál es su el análisis el electoral del la verdad es que me parece que ya pasó, ¿no? en definitiva estamos todos pensando en la Argentina que se viene. ¿no? Juliana de Pilo planteaba, planteaba esa Argentina que, que estamos esperando, que esté vinculada a la producción, al consumo, al trabajo. En definitiva ese gran ordenador que, que tiene que tener la sociedad, las familias, que es, que es el trabajo. ¿no? Y, y nosotros creemos que vamos en ese camino, ¿no? así que el resultado ya está. Ahora hay que pensar en lo que le pasa a los argentinos, a las argentinas, pensar en recuperar a los jubilados, pensar en que hay un millón y medio de, de pibas y de pibes que ni estudian ni trabajan, pensar que nosotros tenemos 5.000 chicos en Hurlingham que están en y sin comedores y queremos que vuelvan a comer eh, en la casa con sus papás y con sus mamás que su papá y que sus mamás recuperen el trabajo que sus abuelos mejoren la situación en materia de salud con un PAMI mucho mejor, ¿no? con un ANSES mucho más dinámico y mucho más activo así que el resultado ya pasó los argentinos esperan que nosotros resolvamos los problemas nosotros estamos todos los días para resolver los problemas, así que eh, ha sido contundente, el respaldo ha sido contundente sin ninguna duda, ¿no? y ahora la Argentina que se viene es la Argentina que va a mejorar la situación de los que menos tienen y se va a poner eh, también al hombro, que entender que los pymes, que las pequeñas y medianas empresas, que representan el 80% del producto bruto interno de la Argentina, son las que tienen que empezar a moverse. Quiero ver en Urlingan recuperar los tallecitos de costura, las metalmecánicas, las pymes que, que hacían calzado y que no están más. Eh, quiero sustituir importaciones. El gobierno Alberto Fernández vino nuevamente a sustituir importaciones para que haya trabajos de número trabajo y se, recono, se recupere la economía. Perdón, La economía se recupera desde acá, desde la verdadería enfrente. ¿no? Cuando haya plata en el bolsillo y la gente pueda consumir y se pueda producir más. Esa es la Argentina que se viene, es la Argentina de Alberto, de Cristina, es la provincia que vamos a... A trabajar con Axel y es el desafío todos los días entender qué le pasa a la gente. Si entendemos qué le pasa a la gente, le vamos a resolver sus problemas. Y ayer fue la primera reunión en Tigre con el gobernador electo Axel Vicinófilo y los intendentes. ¿Qué balance hace la misma? El de a trabajar. El 11 de diciembre acá una etapa nueva en la provincia de Buenos Aires que lo va a tener a Axel trabajando para que los hospitales provinciales no sean solamente una guardia eh, pintada con, con sillas nuevas, sino que tengan alta complejidad. Pensar que, que los intendentes nos tenemos que hacer cargo del sistema de escolar. Eh, le contamos a Axel que si nosotros eh, podemos construir el colegio en el distrito, licitarlo y hacer todos los trámites administrativos, se construye mucho más rápido. Decirle que necesitamos que los gobiernos locales eh, tengan más autonomía y tengan más descentralización de recursos, porque es mucho más rápido cómo se resuelve y dónde se resuelven los problemas en el municipio, porque todas las vecinas y vecinos vienen al municipio, y está bien que vengan al municipio, pero necesitamos contar con las políticas y con los recursos. Así que, en definitiva, eso es lo que charlamos con Axel, y esa es también la provincia que se viene, ¿no? la que tengamos municipios mucho más sólidos, mucho más comprometidos, y con mucha más autonomía, para poder resolverle más rápido los problemas de los ¿no? Intendente, eh, además, para el desarrollo de Morris, y eh, más allá del cajero, vemos también el tótem maíz eh, bueno, para cualquier situación de inseguridad que se pueda presentar, eh, esto se está colocando bueno, en, en varios puntos del distrito, ¿verdad? Sí, es parte de una de las herramientas que, que hemos diseñado con la Secretaría de Seguridad. El tótem de seguridad es un, bueno, es un tótem que tiene tres metros de altura, que tiene una, una cámara ojo de pez un botón con un parlante y audífono en donde se comunica al accionarlo directamente con el centro de monitoreo, la cámara enfoca y, y, bueno, y vemos qué situación de inseguridad hay ¿no? y está bueno... Que lo tengan los espacios públicos, ya lo tiene la Plaza de Burlingame, lo tiene el Centro Comercial de Burlingame también, lo tiene en este caso esta, bueno, este, este cajero y, y este paseo que tenemos aquí en William Morris, el Paseo Juan Domingo Perón, lo estamos colocando en todos los espacios públicos y le estamos dando también con mucha dinámica herramientas de seguridad a los vecinos y a las vecinas, las alarmas vecinales que son más de 450, las cámaras que son más de 200. Digo, en, en dispositivos de seguridad tenemos ya casi cubierto la mitad de las cuadras del distrito, o sea, ya hay casi cubiertas 1700 cuadras de las 3400, ¿no? Bueno, vamos por más para que se sientan más seguras las vecinas y los vecinos y bueno, el totem tiene que ver con esto aquí en William Morris. Gracias. Gracias.